Amigo y amiga craneana, ¿cómo estás? Hoy estoy para preguntarle algo a Toño, aquí presente. Y la pregunta es la siguiente. Toño, a través de tantos años que has estado tocando, uh -huh. ¿qué sería lo que cambiarías de todos esos años? ¿Qué hecho cambiarías de, de a, tra a través de tocar, de tu experiencia como músico? ¿Qué cambiaría? Pues yo creo que no cambiaría nada, porque todo ha sido parte de... Todo. Yo creo que lo que estoy haciendo ahorita es la suma de todos los tropezones y todos los pequeños éxitos que ha habido carrera, como músico, pues es como todo, no debes de tener aciertos y errores para poder aprender y para poder superar, pues no, no cambiaría nada, o si sea, acaso lo que podría yo decir, híjole, a que a veces sí pienso es, a ver, un poco más formal, no yo empecé a tocar ya de forma en forma a los 18 años, ¿no? okay, ya ya, ya está grandecito, pero no, fuera de eso creo que no, no cambiaría nada, porque a final de cuentas es como todo en la vida, la, en la música nunca dejas de aprender, ¿no? Cierto, cierto. Nunca dejas de aprender y siempre hay que estar actualizándose, siempre hay que estar escuchando cosas nuevas. La música como todas las artes tiene que evolucionar, como todo lo que es este, nuestra cultura humana, pues va a evolucionar y va a cambiar. Entonces yo creo que todo al final de cuentas suma y pues. Pues no, no cambiaría nada. A mí me gusta todo lo que he vivido, lo bueno y lo malo. Muy bien, muy bien, muy buena respuesta de Toño. Y esto fue Toñín. <risa> y Pipo para todos ustedes, denos sus likes, pongan campanitas si quieren suscribir, denos sus opiniones, nos vemos pronto, cuídate mucho craniano y craniana, nos vemos pronto. y